es un nene chiquito. Habrá más para 26 años. No tengo porque con una No, yo tengo un con una cadena. Porque a lo que la da. ¿Cómo eso? No, no. veo. no, no, no, no, está no, estás Y no, no, no, no, que no, no, no, yo no, no, Deja de eso, eh, la presentación, esta en ¿eh? donde quiera que mete el pico, se mete el pocho. Si necesito un favor y se preman, yo que a meter lo que le importa. La persona le dijo, habrá meterme el pico, porque le da la camión, no te se se está en el cuarto y sale a la sala y camina pa aquí, ¿No para aquí, Una persona allá? no hace eso, está en el un cuarto metido. Ay, Después de que te enseña en el cuarto, sale y se acueste de nuevo y se esconde, está más de la mente.